Hola, muy buenas amigos instalador, aquí Camilo Sebastián con otro vídeo de valor. Hoy con un vídeo corto, bueno, vamos a ver si es corto porque les voy a mostrar un poco eh, cómo es una llamada telefónica con un cliente que entra desde los anuncios de Facebook. Ya saben que intento ayudar a los compañeros del sector aire acondicionado a vender por Internet y con las publicaciones que tengo hechas en Facebook, eh, los clientes van haciendo clic en los anuncios y haciendo la solicitud de presupuesto. Entonces, a mí me entra el teléfono celular o a la computadora y yo con los datos que llegan los recojo y les devuelvo la llamada para preguntar un poco de qué en qué consiste el presupuesto que ellos necesitan. Por lo tanto, ahora voy a hacer una llamada al cliente que acaba de entrar y bueno, espero que, que vean un poco cómo funciona el sistema. Voy a marcar. Vamos a ver. Notas Sí, hola, muy buenas. Eh, señor Ricardo, sí, ¿quién eres? le llamo del aire acondicionado a propósito de la solicitud del Facebook que tengo con, con su contacto. Ah, sí. Era un poco eso, sí, era un poco para consultarle. Eh, para su presupuesto si es bueno para un salón comedor para una habitación un poco que no, para un local. ah para un local comercial sí. vale y esto es para Barcelona ciudad, no. sí. ciudad de ah Mirassas perfecto vale y usted aquí en este local digamos tiene un una espacio donde montar la unidad exterior un patio interior un, un balcón terraza sí, la... Digamos, no hay problemas para acceder allí y montar la unidad exterior sin problemas. Vale, perfecto. Eh, un poco la, la potencia que usted tenía pensado, lo tiene claro o cuántos metros cuadrados tiene bueno. necesita? Vale, es decir, usted necesita, eh, por ejemplo, un sistema de multi-split 2x1 para climatizar dos espacios por separado. Pues. Eh, puedo, puedo hacerlo por separado. poner dos más, más? Porque, bueno, podría, podría, usted, podría usted utilizar el sistema de multi-split 2x1, es decir, con un compresor fuera y dos eh, split en el interior, o bien eh, montar dos equipos a uno por uno con, con, con motores sí. independientes. Sí, sí, sí, sí, es correcto, sí, está bien, vale, entonces, eh, señor Ricardo, yo le puedo enviar a usted el presupuesto, para que usted ahí va a ver, digamos, el detalle, lo que tiene que ver ahí con la instalación estándar, lo que es la ficha técnica de, la, de los equipos, y para que usted lo pueda valorar con tranquilidad, y por cualquier consulta, pues, me dice algo. Exactamente, yo tengo aquí su correo, eh, dentista, sí, eh, se lo envío y por cualquier consulta pues me dice algo. De ¿Mm? acuerdo. Venga, un saludo, que tenga buen día. Adiós, adiós, adiós. Muy bien, bueno, esta es la típica llamada, es un contacto que entra por Facebook, eh, yo le devuelvo la llamada, él ya está esperando, él me dice, sí, yo he hecho la solicitud vía Facebook, eh, ahora yo ya sé eh, qué es lo que él necesita, necesita dos máquinas, eh, aparentemente es para un consultorio odontológico, un local comercial y, y no, con esta información yo preparo formalmente el, el presupuesto, se lo envío a su correo electrónico, le hago el seguimiento y bueno pues eh, lo más seguro que, que esto se transforme en una orden de trabajo directamente para que yo lo pueda ejecutar con mi compañero la semana que viene. Eh, Nada, pues esta es la típica, la típica forma de trabajar, es decir, hacemos las, las publicaciones online, de allí este, los clientes hacen clic en el anuncio, entra el contacto, la solicitud, yo le devuelvo la llamada y hago el seguimiento y cierre de la venta del servicio que yo les puedo hacer. Espero que este video les haya gustado, eh, siempre tratando de aportar este, mi granito de arena para los compañeros que allá donde estén puedan hacer lo mismo, puedan replicar el sistema y nada, les dejo un saludo, espero que se suscriban al canal y que me dejen cualquier consulta o comentario aquí en las notas debajo de los vídeos. Un saludo y hasta el próximo video.